View también te expone ciertas herramientas que nos van a ayudar en el trabajo con formularios. Estas herramientas básicamente están destinadas a actualizar automáticamente el valor de una variable en función de la acción que se haya realizado en el formulario. Vamos a verlo con tres ejemplos muy sencillos. El primero simplemente es una caja de texto a la cual hemos añadido la directiva vModel. Esta directiva lo que indica es la variable, en este caso mensaje, en la cual se va a ir almacenando el texto que vayamos escribiendo en la caja de edición. La gran ventaja que va a tener es que sin hacer absolutamente nada más, cada vez que escribamos una letra, automáticamente se va a ver ese valor reflejado en el párrafo de abajo. Vamos a probarlo. Vemos que cada vez que escribimos o que borramos algo, automáticamente la variable mensaje se actualiza y por ser una variable reactiva, automáticamente se actualiza el documento html. Bien, ese ejemplo es muy sencillo, demuestra la potencia que tiene este sistema, pero otro ejemplo también igual de sencillo, pero en este caso enfocado a radio buttons, puede ser el que vemos abajo. En este caso, hemos definido radio buttons, cuya definición es exactamente la misma que haríamos en cualquier documento html. Solo hemos incorporado otra vez la directiva vModel, en este caso con la variable fuerza. En función del elemento que seleccionemos, el lado oscuro o el lado luminoso, la variable Fuerza cogerá el valor definido en la propiedad Value. De hecho, si pinchamos aquí, ya aparece abajo, pertenece al lado oscuro, y si cambiamos, aparece directamente el lado luminoso. Es decir, lo mismo que hemos realizado antes con la caja de texto, pero en este caso enfocado a un Radio Button. Y por último, para poner un ejemplo un poquito más elaborado, vamos a trabajar con un Select o un combo box. Bien, en este caso hemos medio aprovechado eh, parte del array que definimos en el vídeo anterior para que los elementos que aparecen en el combo vengan dados por ese array. Vamos al JS, donde tenemos definido las variables reactivas de antes, mensaje y fuerza, y además hemos definido una variable series que es un array, en este caso de objetos, que tienen dos propiedades, el nombre de la serie y el canal en el que la serie se emite. Bien, ¿por qué? Bueno, pues porque lo que hemos hecho es que hemos rellenado el combo, hemos rellenado el select con un for que asigna cada ítem de series a la variable serie y posteriormente hemos hecho que se incluya como opción únicamente el nombre de esa serie. Hasta ahí nada nuevo. Como modelo, como variable que va a incluir lo seleccionado, hemos definido la variable selector. Pero al contrario que hemos hecho antes, no queremos que lo que se muestre sea justamente lo seleccionado si no queremos que se muestre el canal, no el nombre de la serie. Así que lo que podemos hacer es vincular con la propiedad value exactamente qué propiedad del objeto es la que queremos que aparezca en el selector. Y lo que hemos dicho simplemente que lo que haga sea coger de cada una de las series el canal. Así que según la serie que elija, lo que se almacenará en selector será el canal. Vamos a probarlo. Aquí tenemos únicamente los nombres de la serie y según cual coja, aparece no el nombre, sino el canal. Como se puede observar de una manera muy sencilla, se pueden conseguir cosas bastante interesantes. De hecho, y volviendo otra vez a la caja de texto, Vivo nos permite añadir ciertos modificadores al modelo que permitan controlar la forma en la que se introduce el texto. Por ejemplo, hemos visto que hace un momento, cada vez que escribíamos de manera directa o de manera automática, según lo que escribimos, se va escribiendo abajo. Se podría hacer con el modificador lazy que esto no fuera así, sino que fuera necesario pulsar intro para que el documento HTML se refrescara. O, por ejemplo, también podría aplicar el modificador trim que lo que haría sería eliminar los espacios sobrantes tanto al principio como al final. Para verlo mejor, vamos a poner aquí unas comillas, por ejemplo, Grabamos. Por ejemplo, escribimos varios espacios, un nombre y varios espacios. Y vemos que los espacios iniciales y finales no aparecen. Cosa que, si quitamos el trim, vemos que sí lo hace.